Te quiere, Jesús, te quiere, te quiere la, mortificar. Las ERE en sentido general, pues en el día de ayer, eh, dieron a conocer de que van a revisar y van a corregir los problemas que generó la facturación de estos meses de cuarentena. una Tú sabes que las EREs no pudieron, por la razón que todos conocemos, salir a dar la acostumbrada lectura, verdad? Exactamente. A los y tira, tiraron a, el número promedio. Correcto, exactamente ah, okay. el promedio. Esta lectura que hicieron desde sus oficinas, pues la compararon con meses anteriores y te pusieron el promedio. Pero como decía alguien ayer, ¿pero qué promedio y qué promedio? ¿Cómo tú vas a leer un, nego, un negocio, una empresa que está cerrada? ¿Cómo tú lo vas a poner a promediar con el mes anterior o okay. con meses anteriores? Definitivamente pensaron como somos los dominicanos que estamos en una aldea, verdad, esto es una choza donde todos lo que vimos somos indios y pensaron, si lo hacemos así eso va a pasar desapercibido y nadie va a protestar, o oh, nadie protestó hasta que no se recibió su recibo, no claro. le llegó esa factura eléctrica a su casa, entonces ojalá, eh, fíjate cómo era, cómo era el asunto Sergio, esto solamente ellos van a revisar, si te llegó de 5 mil pesos, te van a rebajar, por ejemplo, 500 pesos y todo se quedó ahí. Pero no hay sanciones, no hay sanciones como debe haber por esta situación. Ni Cuando realmente, como, como decía ayer, las EREs en nada se sacrificaron en esta situación. Así como no se sacrificaron, por ejemplo, las compañías telefónicas, que no se sacrificaron para nada. O sea, no aportaron absolutamente nada en esta crisis que vivió, que vive y que seguirá viviendo por mucho tiempo la República Dominicana. Una situación, ¿verdad?, poco solidaria por empresas que se han enriquecido y se han hecho de mucho dinero en este país. Llegó el momento y eso le pasó eh, como si nada hubiese sucedido en la República Dominicana. Muestra de eso es lo que, esa facturación que llevó a cabo el de norte, el de sur y el de este así mismo es sobre todo es porque aquí no hay control de calidad ni control de, de nada ni control de calidad ni de, ni control de precios ni protección al, al cosa hay una figura no sé, que se aquí llama hay aquí una lo autoridad y quiénes son esa y quiénes son esa y lo y aquí no y, lo, y yo el famoso serio, puse, y el famoso no las instituciones serio que claro. las instituciones existen eso que tú dices ay aquí hay Aquel control eh, de calidad pero, que hay cómo pues, ha, dicho, control, todo ¿qué, eso? ha dicho, qué ha dicho control de calidad porque no hay autoridad eh, eh, la protección al, al consumidor y sobre todo qué ha dicho el cheque que sale del palacio que se llama de que el defensor del pueblo ¿Eh? bien gracias, bien, ah, gracias. No, pero lo que te quiero decir con eso es que las instituciones existen lo que no es autoridad que la conducta hace, y que, lo... que hagan que, la, que las normas se cumplan hay, hay otra cosa que debemos eh, mencionar que el día de ayer el, se reunieron con el presidente del comité ampliado de prevención y control eh, del coronavirus de COVID-19 de COVID donde La comisión de alto nivel, de alto nivel donde se, se determinó que que por sensibilidad a las madres dominicanas que ahora mismo eh, iban a estar muy tristes porque no iban a recibir un sendo regalo de sus hijos en el día de las madres eh, aperturaron desde ayer la, a las tiendas y los centros comerciales para que así eh, inicien sus labores eh, vemos la sensibilidad que tiene el, el, el gobierno ante las madres y lo vemos, lo vemos muy bien pero no se ha pensado eh, en todo ese conglomerado que se puede dar cita, aunque dicen que eso iba a ser después que se cumpliera la, con las normas establecidas. Sin embargo, los transeúntes con, que vemos con, de manera crítica y con ojos de observación, nos dimos cuenta que las normas no se cumplieron ni en un 30% en ningún establecimiento ni en ningún ambiente donde se, donde, eh, se movían personas en actividades que se hizo a partir del miércoles pasado. Eh, nada, vamos, vamos a esperar que esto no tenga ningún tipo de consecuencia, sino que las madres reciban sus regalos y felicitar al gobierno por esa sensibilidad tan grande que tiene hacia las madres. Mira, con respecto a ese tema, Sergio, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la situación que el país dice, bueno, no vamos a cuestionar el hecho de que hayan autorizado la apertura de las plazas que es donde se aglomera la mayor cantidad de personas, bueno, tiendas que han estado abiertas desde que comenzó la supuesta primera fase claro. han estado dando servicio, ahora bien abrir las plazas sin el más mínimo, decimos el mínimo control, porque vamos a, vamos a partir en función de lo que hemos estado viviendo se aperturó la primera fase y se acordó esa misma comisión de alto nivel que vamos a pasar a la segunda fase pero oye, pasar a la segunda fase, pasar de un curso a otro, pasar de una fase a otra porque hemos cumplido con la primera y ¿Sabe no sabes cuando, ¿sabes ¿sabe cuándo ellos debieron de hacer cambiar la segunda fase? 15 días o 20 días después de la primera fase, porque entonces, en eso es que se puede, en esos 15 o 20 días se podría evaluar si si aumentó o no el problema en la República Dominicana. Entonces eso que dice dices de manera cínica de que la sensibilidad y eso de las autoridades va a permitir que las plazas, los malls abran sus puertas para que los, los, los hijos, las personas puedan ir a adquirir ese regalo para agradar a mamá, digo de manera cínica porque realmente esa no es la intención, claro, no la ves, intención no es de, de que esa plaza ese poder económico que existe en el país pueda abrir su puerta y volver otra vez a producir, pero a producir ¿A qué precio? y ¿De qué manera? Porque si vamos a esperar, y no vamos a dudar, vamos a ser optimistas, Sergio, que la sí, autorización de que esas plazas las plazas van a cumplir con las normas y los requisitos que se han estado exigiendo y que nadie puede alegar ignorancia. Yo, de manera yo, que de no ser así, posteriormente vamos a estar cosechando los frutos que estamos sembrando en esta yo, yo estoy viendo la foto de, de, de, la, de, la, de la comisión. Yo le pregunto a ellos, ¿tendrán ellos numeritos en las manos ahí, yo no lo veo a ninguno ni con ni siquiera con una hoja de estadística que dijo mira, tenemos ya una semana y pico abierto y prácticamente estamos chévere. Nice cosa que no se puede hacer a una semana para evaluar una segunda fase. Debe de haber mínimo 15 a 20 días de, de, del proceso y tú evalúas esos 15 o 20 días. Entonces después de esos 15 o 20 días viene la otra, viene la otra o nos quedamos en la misma fase, una de las dos. Es que, o sea, yo lo que estoy hablando es que... de manera estadística, de manera con librito. y yo veo estos estudiantes, estos especialistas, ni siquiera con, un, con una hoja en la mano para hablar de números, porque lo, el, sí. el que me habla de boca me está botando fobite al aire, está tirando es que eh, la mal verdad, olor al aire. Es que te voy a justificar porque eso que tú dices no, no, no lo viste, es que ahí se fue con la decisión ya a informar no, la decisión, claro. la decisión de sí, sí, sí. O sea, que ha sido tomada. Dice un proverbio chino que, que la memoria es cosa de tonto. Sí. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué va a pasar porque ni siquiera Sergio ha llegado. Ellos mismos están violentando sus propias reglas porque cuando es la fecha para evaluar y pasar a la segunda fase. No es el día 2, el primero, no es de junio. Eso. No es, o sea, eso es lo que el ¿Está bien es el próximo mes, pues, para pasar la segunda fase, pero eh, producto, por eso que tú dices, esa sensibilidad claro. que tienen las autoridades por las madres, eh, hay que aperturar eh, claro. las plazas y los demás eh, centros comerciales para que eso se produzca, pero en otro orden, yo quiero referirme también, eh, teníamos invitado hoy al doctor eh, Francisco Ureña y nosotros pues lo abordamos con respecto Uh, si tenía la dirección del hospital, alguna manera, por decirlo, de agradar a ese personal que me, durante 24-7, estos últimos tres meses, estuvo entregado para salvar vidas, como no tenemos la más mínima duda de que así fue alguna, Una, él como director, como claro. encargado, ¿verdad? pero bien, me re, me quiero referirse digo, a la protesta que en el día de ayer hicieron, Médicos, médicos del hospital José María Cabral Ibaez, oigan bien, amigos televidentes, de toda la región, del país y el mundo que nos están viendo en este momento, esos médicos ya están protestando porque no se le ha cumplido con ese incentivo que se le prometió en medio de esta pandemia, lo que todos decían, lo que eran los héroes anónimos, los médicos, que independientemente que sean médicos, arriesgaron su vida, para salvar tantas vidas, porque si hoy tenemos 400 y pico de muerte, lo que la cifra oficial se debe a esa integración verdad que tuvieron esos médicos, que sí son real y verdaderamente héroes, que <coughs> se entregaron en esta situación y le fueron prometidos incentivo al momento de finalizar esta pandemia, o dentro de la verdad, para, para una manera de motivarlo como médicos, como trabajadores de la salud, sin embargo, Denuncian ellos en el día de ayer que solamente a unos 50 médicos le ha llegado ese incentivo y es incentivo que ha sido pírrico para la labor que desarrollaron los médicos. Yo no quisiera pensar, Ser Romero que así como lo hace la filial de la, del colegio médico de Santiago, eso pueda trascender a tal punto que lleve a los médicos a protestar porque no les llega el incentivo. Yo creo que es, es algo inhumano por parte de la salud tener que esperar que los médicos protesten para llevarles ese, ese incentivo que le ofrecieron en medio de esta situación. Porque le voy a decir algo, recursos hay y seguirá habiendo porque precisamente eso, por sí. esa situación. Es que son estos estados de emergencia, donde el Estado, el Congreso Nacional le ha aperturado la cartera abierta para buscar recursos y enfrentar esta pandemia. Pero aparte de enfrentar esta pandemia, también eso es parte del servicio y la responsabilidad que tiene que hacer el Estado Dominicano, y es darle ese incentivo que le prometieron a los médicos o al sector salud, para hacer la corrección, que no solamente los médicos, el sector salud que se involucró en cuerpo y alma, para salvar vida y hoy no tenemos miles de muertos y hay que sacarle su cuota de responsabilidad al sector salud que se integró en, se integró en cuerpo y alma eh, dentro de esta pandemia que hoy podemos decir, podemos decir tal vez que ha ido mejorando eh, en, en la medida que pasa el tiempo bueno. bueno Víctor, yo creo que vamos a tener la esperanza de que se cumpla pero tú sabes que eso siempre tiene sus escollos, siempre, siempre.